Bienvenidos. En el presente video hablaremos sobre los eventos participativos. Generalmente, la mayoría de proyectos incluyen dentro de sus procesos de capacitación talleres participativos que promueven el aprendizaje comunitario, lo cual conlleva a considerar varios aspectos para obtener exitosos resultados. Los talleres permiten la construcción en colectivo del aprendizaje que estimulan la reflexión y búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a cada participante dentro de cada comunidad. Los talleres permiten la construcción en colectivo del aprendizaje, que estimula la reflexión y búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a cada participante. Para desarrollar los eventos o talleres de capacitación, se requiere contar con un plan detallado que incluya horarios, métodos, técnicas, materiales y responsabilidades en relación a la distribución de tareas para cada uno de los miembros del equipo y así evitar la improvisación. El preparar un taller no es una actividad a la ligera, al contrario, se requiere dedicación y tiempo para prepararlo de la mejor manera, por lo que tendrá que considerarse algunos aspectos que van desde los objetivos del evento, a qué participantes va dirigido, con qué logística se cuenta, cómo se llevarán los procesos de moderación, el tiempo con el que disponemos, los medios y nivel de convocatoria, para asegurar la asistencia de los participantes, entre otros aspectos. Para garantizar el éxito de todo evento, partimos de la preparación. Este punto comprende tres momentos. El diseño, que apunta a los objetivos, los contenidos y la metodología. La planificación, en el cual se detallan los objetivos, los contenidos, pasos del taller, teniendo como punto de partida el tiempo, los métodos, las técnicas, las actividades, los materiales, las responsabilidades y los recursos que son necesarios. Por último, la elaboración de materiales, que incluye el uso de papelógrafos, presentaciones, tarjetas dinámicas y demás material de apoyo. Recuerde que el ambiente e infraestructura en donde se desarrolla el evento también juega un rol importante ya que determina las condiciones de cómo se llevarán las actividades. Otro factor que se recomienda es la evaluación. Para ello se pueden utilizar diferentes técnicas simples y rápidas. Gracias por su atención. Hasta pronto.